Sí, 10 años. Salió una canción muy linda que la va a cantar Daniela Lachetti, este, que canta fenomenal. ¿Ha cantado ¿No, no, bien la Cetti es una genia. No, no, en el disco de, también, la... de genio, ah, también, que es otro genio, es otro genio, otro tipo que okay. quiero mucho, así que va a ser un disco muy especial. Eh, pero la necesidad... el inconsciente o no, no el inconsciente Digo, en nuestra historia? Hay muchas canciones tuyas, las cantamos todos a la largo de nuestra vida. Sí, por suerte. Y eso fue lo que a mí me llevó a grabar un DVD, porque nunca había tenido un registro de un show en que están 25 años de música y mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Pero además como el tema de trabajar para otro y un todo amor para otro, que están poniendo, uno también se que pone lo mejor de uno para que todos salgan lo mejor, pero en un lugar músico te abandonaste. Porque ¿qué pasó? ¿Vieron las cámaras de seguridad? ¿Qué pasó con mis lentes? Antes no estaban en este lugar, estaban en mí. Me los voy a poner. Para mí que son mágicas, porque a la noche escucho unos ruidos. Y por ejemplo, ahora es la noche. La abuela me está vigilando por la, por la ventana hasta las 24 horas en la ventana.